¡Hey! Bienvenidos a la tercera entrega del Bestiario de Happy. Esta vez cinco nuevas criaturas añaden a las 10 que ya he hecho Empezando por este gato steampunk con un fantasma en la cola Lo del fantasma en la cola y lo de steampunk y bueno, también tiene una aleta dorsal de tiburón Es sugerencia de todos vosotros que habéis pedido gatos O sea, he hecho una media de lo que ha pedido la gente con los gatos Porque no iba a dibujar varios gatos, sino uno que condensase un poco todo lo que habéis pedido Así que, bueno, ah, respondiendo la pregunta que me hacéis prácticamente en todos los vídeos Aunque ya la respondo en casi todos también Empiezo a dibujar en Side Paint Tool y luego retoco y añado la textura Bueno, retoco los colores más que nada porque es mucho más fácil En Photoshop, que es mucho más completo a la hora de editar las cosas Pero me gusta mucho más la línea, el trazo que tiene el Side Paint Tool Por eso empiezo al principio en Side Paint Tool Y a veces empiezo el dibujo en papel y luego lo escaneo, pero no necesariamente bueno, aquí veis que he usado muchas, muchos focos ahí de iluminación. Tiene uno naranja y otro el azul, que es lo del fantasma. La siguiente criatura es un cadáver exquisito que realicé con vosotros en Twitter. Es decir, una noche os propuse. La siguiente criatura la vamos a fabricar entre todos nosotros. Proponedme un elemento y lo añadiré a esta criatura. Entonces, cada uno fue diciendo cosas. Una, un ojo en la panza. Cremalleras. Tentáculos en los sobacos, extensiones de color lila, un flequillo rojo, un cuerno, ojos manga, eh, lengua bífida, un septum en la nariz, patas de araña con raíces Bueno, una barbaridad de cosas, tuve que parar en un momento dado porque es que si no iba a quedar ya más feo de lo que ha quedado Y bueno, como veis el estilo de dibujo esta vez es mucho más pues como Pokémon o Digimon con colores planos además que ya siempre me decís que se parecen a Pokémon y lo sé Pero con este coloreado es que aún más Y todo muy limpito como suelen ser los de esas sagas de dibujos y de videojuegos Y bueno, ha sido súper divertido Yo creo que para el próximo bestiario, si es que hay, haré otro así En cualquier momento, en el momento que menos lo esperéis por Twitter Diré, venga, participad y mira, saldrá una, <risa> una locura como esto Como veis le he puesto un llavero a la llave espada de la frutita, la naranja del canal. Bueno, y aquí tenéis cómo ha quedado. <ríe> la siguiente criatura es una ballena medusa. <ríe> Mucha gente me propuso cosas bastante interesantes con ballenas, pero la que más gracia me hizo, y sobre todo porque me gusta mucho, no me gustan nada las medusas, pero me gusta cómo se ven visualmente, son bastante chulas. Entonces... Me propuse esto de la ballena medusa, que luego lo he sufrido, porque haciendo los detalles de los tentáculos y la masa esa espongiforme que tiene ahí en el haciendo las veces de cuerpo, pues me tiré bastante tiempo. Y más aún también rellenándolo de color, que eso es uno de los... Sufrimientos silenciosos que suelo tener cuando estoy dibujando Lo de rellenar las cosas de color y que no me salga ¿Sabes lo de, lo de pequeño de no te salgas de la raya cuando estás coloreando? Pues aquí lo mismo pero llevado, vamos, quintuplicado Ah, una cosa Yo no dije en ningún momento que fuera a hacer un bestiario cada semana Eso es lo que he intentado hacer, es el ritmo que he intentado llevar Pero no aseguro para nada que pueda cada semana hacerlo Y sobre todo porque exigen bastantes horas y tenéis que entender que esto lo hago por gusto Más que nada Y no puedo estar haciendo cada semana uno así O bueno, mi salud también se va a resentir bastante <ríe> Así que los haré, los haré cuando pueda Me gustaría hacer muchísimos más Pero no sé cuándo voy a poder hacerlos Porque también comen mucho tiempo Y también tengo que dedicárselo a otras cosas Que dan dinero y esas cosas Al final he añadido unos anillos Así que quedan un poco planetario, estelar, asteroide, no sé por darle un toque espacial a la ballena. La siguiente criatura es una tortuga castillo. La verdad es que en cuanto Sulfa me propuso esta idea, me inspiró al instante. Fue de estas cosas que en cuanto la lees, ¡pum!, te inspiras. Y además ya había visto tortugas con construcciones encima en algunos juegos. Por ejemplo, en Tales of Legendia había dos tipos de tortugas. Unas tenían una casa encima que se veía incluso la ropa tendida y otras tenían una torreta encima y todo. Y bueno, esta pues la verdad es que me he dejado llevar Al final le he puesto en el cuerpo, pues como si fuera arquitectura el cuerpo propio No solo el caparazón Y las patas son como torres puestas al revés Y yo que sé, le he ido añadiendo, he ido poniendo todos los tonos Porque prácticamente el, el castillo, ciudad que le he colocado ahí La ciudadela esa, tiene los tonos del arco iris Le he añadido luces aquí y allá, vamos que no sé, me ha inspirado realmente y, de, y si hubiera tenido más tiempo yo creo que le hubiese metido aún más caña a este Porque yo creo que lo, lo andaba pidiendo <risa> Así que creo, creo que ha sido la idea que más me ha gustado de primeras O sea, hay otras que al principio no me convence del todo pero luego te pones a ello y sale algo chulo Pero esto ya sabía que iba a salir algo que me iba a gustar, al menos a mí, ya no sé si a vosotros y bueno, ah, como veis no he utilizado línea. Al principio en el boceto pues empiezo con la línea, pero enseguida la he quitado porque he visto que podría quedar más chulo sin ella, pero bueno, es cuestión de estilo. Y ah, algo que me preguntáis a menudo es que qué pinceles uso. Pues los que estoy usando en este momento, en SAI, son los que vienen por defecto pero modificados de vez en cuando a mi manera. Y aquí en Photoshop pues a veces descargo pinceles libres de uso y ya está. Aquí como veis cambio el color varias veces de la ciudad hasta que veo uno que me guste. Añado texturas. Y ahí lo tenéis. La siguiente criatura es un fauno propuesto por Fate User Que también me dijo que si sí, le podía poner el logo suyo en el, en el pecho. Y lo que he hecho es ponerle la estrella del logo porque era un poco grande. Para ponerle ahí una pancarta de o delante. <risa> como ves lo he mezclado, bueno como podéis ver todos, lo he mezclado un poco con el Minotauro. Le he puesto así un cuerpo un poquito más cachas pues, por probar, simplemente hacer algo un poco distinto. Y nada, con este pues lo he usado un trazo un poquito más fino de lo normal, pues simplemente por probar y como veis lleva ahí champiñones y setas y de todo en la espalda, bueno en el hombro para que se vea que es un amante de la naturaleza y la cuida ahí bien cerca, la tiene bien cerca y la, pues, la flauta esta de pan, recordando un poco de esto. Lo de las patas y la musculatura, ya sé que la, la anatomía en general la tengo bastante regulera cuando me toca, sobre todo cuando me toca hacer humanoides tirando a hombres, pero bueno, se hace lo que se puede. Luego he ido corrigiendo un poquito sobre la marcha conforme iba avanzando. Para este, mira que decís todo el rato que estoy usando lilas y violetas y azules y tal, pues para este he usado unos tonos un poquito más rojos y verdosos, pues que para que quedase más natural. Al final le, ac le acabé poniendo el fondo lila, pero bueno, <risa> si en realidad me gusta utilizar todos los colores, que se piensa la gente que tengo aquí preferencias y discrimino, pero no, todos son bienvenidos. Como veis le he puesto una iluminación así bastante dura por un lado con el trozo ese verde y después de añadirle las texturas pues todo queda un poquito más campestre y con un toque verdoso pues le añado un poco de magia a ese lado con las champiñones y las setas. Pues con este fauno me despido de vosotros hasta la siguiente entrega del bestiario de Happy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Ah, y si os apetece, echadle un ojo a la parodia del bestiario que hizo una oveja suelta. ¡Hasta luego!